que tenemos hermanos en nuestro deleite hermano anhelo de estar hermano gozoso gloria a Dios y el que no siente ese gozo en su corazón hermano hay que afligirlos. hay que ponerlos a cuenta con el Señor Jesucristo hay que reconciliarlos hermano gloria a Dios con la presencia de Dios porque hermano es tremendo andar a estar hermano en el lugar hermano donde tenemos hermano ese anhelo de llorar en la presencia de Dios y hermano es no sentir nada gloria a Dios hermanos, gloria al Señor que el Señor hermanos los ayude y saludamos hermanos a cada uno de aquellas amistades aquellos hermanos que van a estar conectados hermanos ahí viendo les enviamos salud a Dios. que el Señor los bendiga donde quiera que estén hermanos, aquellos amigos aquellos cristianos, aquellos que se han quedado, aquellos hermanos que algún tiempo adoraron al Señor Jesucristo, buscaron pero que hoy están en sus hogares los animamos que se levanten, gloria a Dios, porque esto es hermoso estar, hermano, al pie, hermano, del camino, siguiendo, hermano, este, al Señor Jesucristo. Busquen la palabra de Dios, hermano, y vamos a ver algo, hermanos que, hermano, llegaba, yo sé que la palabra de Dios siempre llega a nuestro interior, siempre llega al corazón y, hermano, hace, hermano, que se mueva todo, hermano, gloria a Dios, esta historia, hermano, este pasado de la Biblia, este milagro que sucedió en aquel tiempo cuando el Señor Jesucristo, como siempre, hermano, él se caminaba a donde estaba la necesidad. No importaba, hermano, cómo estuviera el tiempo, si estaba, hermano, lloviendo, él se movía. Gloria a Dios, porque había algo que siempre, hermano, que hacer. Gloria al Señor. El Dios que nosotros adoramos, hermano, es un Dios, hermano, de trabajo, un Dios, hermano, atento. Gloria a Dios. No es, un, no, no es un Dios perezoso, no es un Dios, hermano, la Biblia dice que es un Dios, hermano, que trabajó todos los días, gloria al Señor, que estuvo en la tierra, gloria al Señor. Y este milagro, gloria a Dios, lo vamos a ver, hermano, algo maravilloso que el Señor hizo, como todos aquellos milagros, búsquese la palabra del Señor ahí, hermano, en su Biblia, ahí en el libro, hermano, de, de San Marcos, en el capítulo 5, versículo 1 hasta el 20, vamos a leer un poco bastante, gloria a Dios, para que miremos hermano, toda esa historia, gloria a Dios, ese hermoso milagro, gloria al Señor que Jesucristo hizo en ese día, y todavía hermano, sigue haciendo milagro, porque el Señor hermanos, hermanos, esta palabra... Gloria a Dios, cuando meditaba, hermano, me hacía recordar cómo el Señor Jesucristo me sacó, hermano, desde el este, mismo lugar donde andaba este personaje. Aleluya. San Marcos, capítulo 5, versículo 1, hasta el 20. Gloria a Dios. Yo sé que hay jóvenes, hermano, aquí, hermanos hombres que tienen esa fuerza, gloria al Señor, para leer, gloria al Señor. Bendito Dios. Porque ese Dios que nos da la libertad, Gloria al Señor, hay que alabarle con libertad, Gloria a Dios. Amén. ¿Ya lo encontró, hermanos? Amén. San Marcos, capítulo 5, versículo 1 hasta el 20, Gloria a Dios. Amén. Si yo leo un poco despacio, pero usted, hermano, siga, Gloria al Señor. Amén. Bendito Dios, dice la palabra de Dios, hermano, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén, Gloria a Dios, dice, viniendo. viniendo al otro lado del mar, a la región de, de Galaras, de los Galaras, y, y cuando salió él de, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía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 Corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de David? De Dios, del Dios altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes, porque porque le decía sal de, este hombre, sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó ¿cómo te llamas? y le respondió diciendo legión, me llamo porque son mucho somos mucho y le rogase mucho que no que no lo enviase afuera de aquella región. Estaba allí un, cerca del monte un gran alto de cerdo paseándose y le rogó, le rogase todos los demonios diciendo: Envía a los cerdos para que entremos. En ellos y luego Jesús les dio permisos y sal y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos y los cuales eran como dos mil y el acto se se precipitó en el acto en el mar por un despeñadero que en el mar se ahogaron y los y los que estaban apacentando los cerdos oyeron y vieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver que,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 y le, y le contaron lo que habían visto cómo había acontecido al que había venido el demonio y comenzaron a rogar que se fuera de su de su contorno y al entrar en él en la barca el que había sido endemoniado le rogase que le dejase de estar con él mas jesús no se lo concedió sino que le dijo vete a tu casa a todos tu, los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha, ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar Gloria a Dios. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y, y todos se maravillaron. Amén, gloria a Dios. Aleluya. un Poquito largo, hermano, la historia, pero para saber, hermano, desde el principio hasta dónde, hermano, sucedió, hermano, gloria al Señor. Porque era fácil, hermano, ver sacado unos dos versículos de ahí poder, hermano, gloria al Señor, hermano, predicar en ese en ese todo ese pasaje, pero es necesario, hermano, saber todo. Gloria al Señor. Bendito Dios. Vemos, hermano, en la palabra de Dios que el Señor, hermanos, sabiendo la necesidad que había en esa región, hermanos, en ese lugar, hermanos, meditando, gloria al Señor, en la necesidad que había en ese hombre, era un hombre, hermanos, como cualquiera de nosotros, era un hombre que quizás un tiempo, hermanos, tuvo sano con su juicio normal, hermanos, con su razón, hermanos, que pensaba bien, bendito Dios, pero hermanos, algo sucedió, gloria al Señor, porque sabe que los, los, los demonios, hermano, cuando se le da, hermano, entrada a, a, a la vida, cuando le damos oportunidad a los demonios, a los espíritus que habitan en los aires, hermano, ellos no andan pidiendo permiso. Y de repente, hermano, usted ve a una persona, hermano, que antes usted decía, esta persona antes no era así. Antes yo la miraba que, que estaba bien en su, en su juicio normal, pensaba bien, pero hoy tienen que amarrarlo, tienen que atarlo ahí, hermano, en pie de un, de, un, de un árbol o algo, hermano. ¿Por qué? Porque algo ha adentrado, hermano, gloria al Señor. Él no nació así, gloria a Dios. El espíritu que se mueve, se mueve, hermano, por medio de hermanos oportunidades que le dan, hermano, al ser humano, gloria al Señor. Y meditaba en la palabra del Señor, hermano. Como Dios, hermano, hermano, invitó, hermano, a los doce discípulos a embarcarse y a salir, hermano, para ese lugar de, de, de Gálara, gloria a Dios. Bendito Dios, ese lugar, hermanos, que había necesidad. Bendito Dios. Porque, hermano, gloria a Dios, estaba este hombre, hermano, que quizás los familiares habían gastado todo, gloria a Dios, habían hecho todo, dice la Biblia que lo ataban, hermanos, con cadenas, lo ataban con, con las con la cadenas más grandes, esas palabras que dice, con grilletes, hermanos, son cadenas, hermanos, con cadenas más grandes, hermanos, para que no se pueda, bendito Dios, el hombre más fuerte no se puede soltar, ¿por qué? Porque, bendito Dios, porque ellos querían mantenerlo, porque era peligroso, gloria a Dios andaba, hermano, de una manera desnudo, hermano, no respetaba, él, él golpeaba, él mismo se golpeaba, la gente le tenía miedo, y quitaba y, hermano, toda la vecindad ya no hallaba qué que hacer con él, ¿por qué? Porque las cadenas dice que los mismos espíritus del diablo la rompían, que los espíritus del diablo tienen, tienen poder para zafarse, tienen poder para, bendito Dios, pero que tremendo nadie de aquel lugar, hermano, podía detener a este hombre, nadie podía, bendito Dios, dice la Biblia, como leímos, hermanos, que él se mantenía en los sepulcros, él se mantenía en los lugares oscuros, en los lugares solo, oh, hermanos, ¿por qué? Porque los espíritus de, hermanos de las tinieblas tienen que andar, hermanos, en lugares, hermanos, oscuros, gloria al Señor, y bendito Dios, él ahí, hermanos, se mantenía dando gritos, dice la palabra de Dios, bendito Dios, haciendo cuantas cosas, gloria al Señor, y me llama la atención, hermano, ¿por qué? Porque vivía en los, en los sepulcros, ¿por qué? Porque los espíritus hermanos de Satanás, hermanos, Hermano, ahí donde habitan los brujos, ahí donde habitan en los sepulcros, habitan los hechiceros, habitan, hermano, toda persona que quiere hacer maldad, ahí habita a toda persona que se anda, hermano, metiendo drogas en su en su cuerpo, ahí habitan los sepulcros, gloria a Dios, ahí habita, gloria a Dios. Cuando meditaba en la palabra de Dios, el Señor Jesucristo también, hermano, allá de aquel lugar, hermano, me dio oportunidad, hermano, yo, yo hermano, pasé, hermano, hermano, por un tiempo, cuando mi padre falleció, hermano, solo tenía 13 años, gloria a Dios. Bendito Dios, pero en ese tiempo ya andaba, ya podía usar, hermano, cuánta droga, ya podía usar, hermano, cuánto licor, hermano, y cuando yo me sentía triste, hermano, yo me tenía que ir con los amigos para allá, hermano, para, para el cementerio, para allá, hermano, a donde estaba aquel lugar, hermano, de soledad, allí pasaba, hermano, en las noches, gloria al Señor, y meditaba en la palabra de Dios y yo decía, Señor, así como es endemoniado, así hay muchas personas, bendito Dios, aquellos amigos que están metiéndose drogas, aquellos que se están inyectando, aleluya, ese medicamento en el cuerpo Jesucristo, aleluya, llega a tiempo Jesucristo llega al momento aleluya, indicado, bendito Dios cuando la palabra de Dios hermano, me, aleluya, podía meditar este hombre estaba en el sepulcro, estaba en lugares, bendito Dios él tenía familia, pero la familia lo habían dejado, la familia hermano, no no, no contaba ya con él ¿por qué? porque los demonios lo hacían llegar a aquella soledad los demonios hermano, lo hacían hacer cosas que nadie lo hacía, dice que se sería se cortaba con las mismas piedras gloria a Dios, eso era en espíritu gloria al Señor, y hermano cuando meditaba en este en el pasaje de la Biblia, gloria al Señor del Señor Jesucristo hermano de allá, hermano, me dio fuerza, me levantó de allá, de donde a temprana edad, hermano, un joven. Gloria a Dios, ya tirado el abandono Ahí hermano, escuchaba voces Que me decían ¿para qué? Ya es tu padre, ya se murió ¿Para qué, te, ¿para qué sirves? ¿Para qué? ¿Para qué puedes seguir viviendo? Si a nadie te quiere Así he escuchado hermano, Gloria al Señor Pero lo quiero decir amigo Jesucristo todavía está a tiempo Jesucristo todavía está esperando Gloria a Dios No pierdas la esperanza Jesucristo está con los brazos abiertos Hay alguien que está intercediendo por ti Aleluya Jesucristo todavía existe, gloria a Dios, este hombre hermano se mantenía en los sepulcros, este hombre hermano, gloria a Dios, el hermano no andaba en su en su razonamiento, los espíritus de Satanás hermano ministraban, andaban en ese cuerpo, dice la Biblia que este hombre ya no tenía carne, ¿Cómo puede tener carne si es que hermano no hay alimento para él, no hay, hermano, ninguna, algo que le, le mantenga. ¿Por qué? Porque él solo anda, hermano, sufriendo en lugares desiertos. Allí se mantenía, hermano, ese espeso espíritu. Pero mire qué hermoso cuando Jesucristo con su misericordia, hermano, aleluya. Bendito Dios lo que menos espera, en el día que menos espera, cuando sienta que ya no hay fuerza, ahí baja el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo baja de la barca. El Señor Jesucristo ya sabía que ahí estaba ese hombre necesitado, que ahí estaba ese hombre endemoniado, gloria a Dios. Y el hermano se bajó de la barca, y el hermano cuando iba con rumbo gloria a Dios, para ese lugar, aleluya ya Satanás ya sabía quién iba a llegar, ya el diablo ya sabía quién se iba a presentar bendito Dios, este hombre dice la Biblia, que nadie lo podía detener, ni con cadenas ni con grilletes, nadie lo podía detener, bendito Dios, porque eran los espíritus del diablo, espíritus de demonios que se meten y rompían las cadenas, pero cuando más Jesucristo llegó, cuando vio a Jesucristo de lejos, el hermano Aleluya, este hombre dice la palabra de Dios que se quiso enfrentar, quiso enfrentar al Maestro, al Señor Jesucristo. Pero le quiero decir que cuando lo vio cerca, dice que las la rodillas se le doblaron y comenzó aleluya, a poder aleluya de voces. Él le reconocía, el diablo reconoce la fortaleza del Señor Jesucristo. El diablo conoce al Maestro, el diablo conoce, gloria a Dios. Hay veces, hermano, que nosotros que estamos en iglesia... ...no reconocemos, bendito Dios... ...cuál poderoso Jehová... ...hay veces que nosotros, hermano... ...hacemos tan pequeños al Señor Jesucristo... ...y el demonio dice que cuando el Señor... ...aleluya, habla, aleluya, se mueve... ...aleluya, y se tiembla toda la tierra... ...gloria a Dios... Este espíritu, hermano, desde que lo vido... ...le dice, ¿qué traes contra mí? ...hijo del Dios, tiro? ...mire, mi hermano, ese demonio... ...gloria a Dios, sabía... De quién, aleluya, de dónde bendiga el Señor Jesucristo. Le dice, aleluya, de, yo te conozco, que tú eres el Hijo del Dios Altísimo, que tú eres el Dios Poderoso. Aleluya, el diablo dando, bendito Dios, eh, aquellas palabras poniéndolo en el lugar que le corresponde al Señor Jesucristo. Hay veces, hermanos, bendito Dios, nosotros tenemos, bendito Dios, eh, que poner en el lugar que el Señor Jesucristo, él es. aleluya, y ese será, ah, gloria al Señor el diablo hermano es astuto el diablo tiene astucia el diablo podía estar haciendo todo allá hermano, atimidando hermano, poniendo en problemas a toda la gente poniéndole miedo porque yo me pongo a pensar hermano la Biblia no lo dice, pero dice que la gente, gloria a Dios, andaba hermano con temor, ¿por qué? porque andaba ese hombre en las noches dando gritos, andaba hermano haciendo maldad, andaba hermano nadie quizás quería ir a esa hora de la noche pero más cuando se presentó en delante del Señor Jesucristo allí los demonios, aleluya allí los espíritus de Satanás se doblegan y dice, aleluya que dio voz en delante de Jehová y le dice, que trae contra mí? Aleluya, el Señor Jesucristo le dice, dime cómo te llamas, aleluya, dime aleluya cómo te llamas, y él le dice, el endemoniado, no fue el hombre hermano, no fue el hombre sino espíritu del diablo que respondieron aleluya, porque el Señor Jesucristo no le estaba preguntando al hombre el Señor Jesucristo le estaba preguntando a los demonios, y le dijo, Demonios, cómo te llamas? Y le digo, me llamo de legión, porque no soy uno, sino somos bastantes. Aleluya, somos bastantes. Mire, aleluya, son bastantes demonios que andaban. Sí, Qué tremendo, hermano. El hombre dice la palabra de Dios, hermano, que es que puede, hermano, soportar cuántos espíritus de Satanás. Cuántos espíritus, dice la Biblia, que todo aquel que conoció al Señor Jesucristo y lo aceptó como el, como su único y salvador Jesucristo, y un día le sirvió, y por cualquier razón se aparta, y regresa allá donde, al mismo camino de donde el Señor lo sacó, dice la palabra de Dios que antes andaba un espíritu de Satanás, pero cuando regresa, ya no son uno, sino son siete más, bendito Dios, aleluya, y mire el hombre puede con todos su espíritu del diablo, pero cuando vemos, hermano, en la palabra de Dios dice que los espíritus de Satanás le dijeron al Señor Jesucristo, Maestro, Dios del Altísimo no permita, no los vayas a echar afuera porque es que los demonios sabían los espíritus hermanos meditando los demonios sabían que si el Señor los sacaba del cuerpo de ese hombre y los mandaba allá mismo de donde habían venido, hermanos, esos demonios tenían que ser castigados porque sabe que cada, aleluya cada espíritu del, del diablo tiene hermanos quienes los guían a ellos tienen hermanos su jefe quienes los mandan a ellos y si ellos no cumplen con el trabajo que los han mandado hacer ellos son, aleluyas, tienen su castigo Gloria a Dios, ellos tienen su castigo. Por eso le rogaron al Señor Jesucristo que no los enviara afuera, sino que les diera oportunidad de meterse a aquellos cerdos. Le dice: dalo por y cómo habían visto estos demonios, aquel montón de cerdos que andaban. Esos demonios, hermanos, tienen, tienen ojos activos. Gloria a Dios ni habían salido del cuerpo todavía no lo había porque mientras que el Señor Jesucristo nos pone palabra y le dice fuera del cuerpo no ellos no habían salido todavía estaba en el cuerpo del hombre pero cuando hermano pidiéndole permiso al Señor ese, ese Jesucristo gloria a Dios da los permisos metelo a esos cerdos mire hermano cuando meditaba en la palabra de Dios que aquel montón de cerdos dice la Biblia que era una cantidad de animalitos de aquellos animalitos no soportaron bendito Dios ningún demonio ellos hermanos sintiéndose espíritu de manos del diablo gloria a Dios se tiraron al abismo de aquel, de aquel mar usted cree que los demonios se murieron no los espíritus no se mueren los que se murieron fueron los cerdos bendito Dios pero Jesucristo le dio oportunidad que se fueran a ese lugar de abismo que se fueran a ese lugar gloria a Dios y pudo hacer libre a aquel hombre gloria a Dios Dios quiere libertar al hombre de esa cadena hay muchos hermanos que están encadenados por Satanás hay muchos hermanos que el, el diablo hermano, ha puesto espíritu para que puedan hermanos manifestarse de cualquier manera y nosotros no nos damos cuenta nosotros no podemos escautar ¿por qué? porque hermanos hacemos obras que no van como la palabra de Dios dice porque por ahí conoceremos hermano, gloria a Dios el de Dios y el que no es de Dios porque el que no es de Dios hace las cosas diferentes gloria a Dios hace mal a cualquiera y no siente nada más el que el amor de Jesucristo hermano es todo hermano gloria a Dios cuando alguien ofende le dice, hermano, perdóneme. Yo no quise dañarlo, pero usted es mi hermano. Este hombre, hermano, cuando fue libertado de esos espíritus, de esas cadenas que lo ataban, porque eran cadenas, hermano, de espíritus que lo agobiaban. Gloria a Dios, que es tremendo, hermano. Yo he visto muchas personas, gloria a Dios. Ha visto a un predicador, hermano. Ha visto pastores, hermanos, que se han, han, han terminado los últimos días, hermano, en manicomios. Hermanos, se han muerto de una condición tremenda y usted podría decir, pero qué pasaría. Pero la Biblia lo dice claramente. Que si lo descuidamos y le damos oportunidad al diablo, el diablo, hermano, va a, va a hacer lo que él quiere. Y ahí el Señor, hermano, le da oportunidad que él quiere que haga lo que quiera hacer. Y si no vemos, hermano, gloria al Señor, vemos, hermano, en la palabra de Dios, que el Señor es que le da, hermano, oportunidad para que pueda tocar al hombre. Pero hay veces que nosotros somos los que, ceden, los que cedemos esas puertas abiertas para que entre en el espíritu de Satanás. ¿Y cómo podría decir, cómo puede entrar el espíritu de Satanás? Cuando, hermanos, Damos hermanos cabidas a deseos carnales, cuando damos cabida hermanos a esos pensamientos que llegan, hermanos, esos hermanos deleites que se, se llegan por medio de las páginas del la internet, del teléfono, y a usted le gusta y ya, usted siente ese de estar viendo ahí, quizás... Mmm, Video, hermanos que no tendría la Biblia que nosotros ya, ten, ya somos hijos lavados con la sangre del Señor Jesucristo son espíritus que por medio hermano de que usted le da oportunidad hermano al pensamiento, a la vista el espíritu ya le dio oportunidad a esos espíritus de Satanás gloria a Dios y Satanás entra porque automáticamente dimos oportunidad gloria a Dios este hombre cuando se sintió libre, gloria a Dios, hermanos, él quería seguir al maestro, es que quién, hermano, no va a querer sentirse agradecido después hermano, el, el puro huesito, este, este, este hombre, el puro hermano, en los puros huesitos andaban ya pegados, porque no comía, ¿Qué iba a comer si los demonios lo atormentaban, es tremendo hermano, cuando ve personas que están hermano, siendo eh, manifestadas por demonios, y usted ve su carácter, ve su mirada, ve, hermano, su rostro, ve que todo golpeado, eh, eh, todo, todo persona que anda, hermanos, eh, ministrado por esos espíritus del diablo, anda, hermano, siempre señalado por golpes, anda metido en problemas, lo meten a la cárcel, no, hermano, tienen problemas con tu familia, hermano, hay tanto desorden que ni haya que hacer, ¿por qué? Porque a los demonios mismos lo llevan a hacer las condiciones, Dice la Biblia que este hombre se golpeaba con las piedras. Gloria a Dios. Espíritu, hermanos, que llega. La ciencia busca la manera, hermanos, cómo solucionar los problemas. Dice que son desórdenes de la mente, pero no. La palabra de Dios dice claramente que son espíritus. Porque la ciencia no puede llegar allá al corazón, al alma porque la ciencia siempre va buscando la manera como, hermano, quizás este, solucionar un poco para que la familia se pueda este, tener un poco de calma, pero la palabra de Dios dice claramente que solo Jesucristo que conoce todo lo más interior, el corazón, hermano, y todo, conoce, hermano, todo nuestro ser. Si alguien, hermano, me ponía a meditar, si alguien me hubiera visto a este hombre en la condición que ha él hubiera pensado, no, es que él ha tenido un trastorno de pensamiento, él ha tenido un descuido por medio de, de, de, su, de su crecimiento, pero no, el Señor Jesucristo claramente, hermano, se fue a donde estaba el problema, Jesucristo no le ha la condición, sino le ha los demonios que estaban ahí. gloria a Dios, hay muchos demonios que están atando, gloria a Dios, al ser humano, hay muchos espíritus que se mueven, gloria a Dios, y es por eso, hermanos, que hay que, hay que hermanos, hay que verlos como cómo estamos, hermanos. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos que escanearlos en delante de la presencia de Dios cuáles son mis actitudes cuáles son hermanos mi reacción aleluya cuando alguien me ofende cuál es mi reacción porque hermanos le quiero decir porque si hermanos si alguien me ofende dice la palabra de Dios aquel que anda con el espíritu de Jesucristo aquel no le va a, a, a recetar hermano al tú por tú a ella le dice una cosa el que anda con eh, Jesucristo le va, va a tener esa paz de Jesucristo Es un al Señor Jesucristo, hermano, le dijeron cosas a mano. Bendito Dios de ese lugar, al Señor Jesucristo lo corrieron. Lo corrieron, hermano, le hicieron vete. No te necesitamos en este lugar. Vete viendo lo que había hecho. Había hecho sanidad en ese hombre. Había sanado a ese hombre y lo corrieron. Así está hoy en día la, la, la, la gente, hermano. Así está la creación de Dios. No quieren nada de Dios. No quieren nada saber de Dios. Les ofende la palabra de Dios. Ve a alguien que está, hermano, anhelando caminar en el Evangelio. Comienza, hermano, a quererlo tumbar, a quererlo tirar. ¿Por qué? Y necesitando de la lluvia del Señor Jesucristo. Y necesitando del aire del Señor Jesucristo. Y necesitando que el Señor lo guarde. Bendito Dios, que desobediente. Que desobediente la, aleluya, la creación de Dios. Lo corrieron, dice la palabra de Dios. De ese lugar le dijeron, vete, aquí no no te queremos. Viendo, hermano, en vez de decir, Señor, quédate aquí. En vez de decirle a Jesucristo, quédate aquí, no te vayas. En vez de decirle a Jesucristo, aquí hay necesidad, quédate aquí aleluya. Aquel que había sido sanado Bendito Dios de su espíritu Le rogaba al maestro Quería de irse con él Pero el Señor Jesucristo sabía Que allá en su familia había necesidad El Señor Jesucristo sabía Que había hermanos familia Que lo habían visto Y por medio del testimonio Podían ver la misericordia de Dios Por medio hermanos De lo que el Señor Jesucristo está haciendo En cada uno de ustedes Esa bendición va a llegar a los que no creen Esa bendición va a llegar A aquellos que no quieren al Señor Jesucristo la bendición está llegando por medio de usted hermano, gloria a Dios no se deje hermano, gloria a Dios no se deje, no se quite la bendición bienaventurado dice la palabra de Dios el que oye mi palabra y la pone por obra esto hermano, esa bienaventuranza hermano es de gran bendición esta palabra casi nadie la quiere casi nadie quiere el Dios que hace milagros todos quieren el milagro, sí, todos quieren la sanidad, sí, todos le dicen, Señor, sáname, quita este problema que hay, pero nadie quiere obedecer la, la palabra de Dios, su espíritu, hermano, se mueve, se mueven, hermano, en todo momento, en una ocasión, hermano, yo tengo, hermano, bendito Dios, Dios me ha dado oportunidad, no porque soy bueno ni, ni fuerte, hermano, gloria a Dios, el que no cree que hay espíritu del diablo que se mueve, sí hermano, existen en una vocación hermano, en mi casa estaba recién llegado a esa casa ahí donde vivo hermano, y estaba descansando hermano, por ahí como a las 3 de la mañana y cuando estaba hermano descansando nosotros en, el, en nuestro en nuestro cuarto y mis dos hijas en su cuarto allá hermano, si en, en yo estaba dormido cuando hermano, el Señor, hermano, me, como que me despertó, pero yo entre dormido yo, yo estaba viendo como quien está, pasa un video, yo estaba viendo hermano, en vivo, gloria a Dios estaba viendo como entró, hermano un espíritu, bendito Dios, del diablo, gloria a Dios, un espíritu donde que entró por la cocina y se dirigió, hermano, para el cuarto donde estaban mis hijas, bendito Dios, y yo dormido aleluya, bendito Dios y cuando yo pide esa silueta, hermano un espíritu del diablo, que el Señor amado, gloria a Dios, lo da a la fuerza Muchos hermanos han tenido la oportunidad y dicen que es tremendo cuando hay diferentes demonios. Pero dicen que hay veces hay espíritus que no lo dejan usted abrir sus labios, hay espíritus que no lo dejan moverse a usted, hay espíritus que no lo dejan decir ni siquiera Señor, ayúdame. Eso es tremendo. Por eso hay que pedir al Señor que lo guarde, lo fortalezca, es que, hermano. Y yo he dormido, hermano. Yo vi de que aquel demonio iba a paso lento. Pero la mirada iba por donde estaban las dos, donde estaban mis dos, dos, dos, dos hijas. Yo no tuve tiempo, le hicieron a mi esposa: levántese sino que come me de la cama y al mismo tiempo, hermano, corrí, hermano, a, a salir, hermano, al encuentro de él y ya no lo pude alcanzar, sino él iba llegando a la puerta, pero yo sentía que aquellos pies, hermano, así bien huesos, hermano, yo sentía, pero Jesucristo me iba guiando y yo decía en el nombre del Señor Jesucristo, todo espíritu, aleluya, todo espíritu no va a poder entrar, todo espíritu, aleluya, bendito Dios, y no me dio el rostro, hermano, solo me dio así un par de a un lado yo vi de aquella silueta hermano con una vestidura toda toda hermano toda fea hermano gloria al señor y yo vi hermanos que ya iba entrando al cuarto mis hijas y yo lo que decía señor ayúdame que no vaya a tocar a mis hijas por eso es que nosotros tenemos lucha hermanos con espíritus nosotros tenemos luchas con espíritu, hermano, cuando nos acostamos nosotros no sabemos, hermano, qué legión del diablo anda buscando. Por eso, hermano, hay que estar orando. Por eso pongámoslo en las manos del maestro. Por eso el maestro está, hermano, cerca de nosotros para advertirlo, gloria a Dios. La presencia de Dios me despertó, hermano. La presencia de Dios me tocó y me levantó para que yo pudiera ver con mis ojos lo que estaba viendo, bendito Dios hermano, y cuando ya iba acercándome y lo llevé algo cerca, mire hermano salió ese de vuelta y sentí hermano que ni tocó la puerta sino solo vi de que salió hermano cuando salió, sentí aquella paz, sentí aquel amigo, cuando pasó, aleluya, lo que le quiero decir que yo decía, Señor Jesucristo cubre esta casa, cubre a mis hijas, que todo el espíritu del diablo, todo el espíritu de las tinieblas y al Señor me daba para. Palabra. el Señor me daba fuerza el temor, el temor, hermano, no le entró temor en mí, el Señor me iba guiando gloria a Dios no es porque seamos fuertes, hermano, no el Señor es que lo guía cuando vi, hermano que este espíritu salió y se fue llegué a donde, donde mis dos hijas y me, y me puse y vi si estaban despiertas estaban dormidas, hermano estaban dormidas y cuando yo vi de que estaban dormidos, hermano, me regreso para la cama donde mi esposa y le digo, levántese. Hay necesidad, hay necesidad. El Señor los ha libertado, el Señor los ha dado. Los ha cuidado esta noche, el Señor ha cuidado, sí. Por eso que hay muchos hijos, hermano, endemoniados. Usted no sabe cómo los demonios quieren llegar a tocar. Muchos padecen, hermano, con enfermedades raras. Pero son demonios que tocan para ver, hermano. Tocar en lo que le duele. Nosotros, hermano, el Señor los ha guardado hasta este día. Yo vi, hermano, así, hermano, y oramos, lloramos allí. Y cuando oramos, hermano, nos fuimos a acostar, dormimos en la mañana, el resto de la mañana feliz. En otra ocasión, el Señor me mostró, hermano, cómo los demonios se mueven en el aire. ¿Cómo se mueven en la noche cuando estamos durmiendo? Yo veía, hermano, la ciudad. Yo veía, hermano, las la, la casas, las ciudades. Y los espíritus del diablo, hermano, oscurecían la ciudad cuando pasaban en la mañana. A las 5, a las 4 de la mañana, ellos andan rondando por las ciudades. Los demonios no duermen, hermano. Cuando vemos la palabra de Dios, hermano, el Señor Jesucristo le dice: Vete a tu casa y cuéntale lo que ha hecho, el milagro que ha hecho en ti, sí, lo que ha sucedido en ti. Bendito Dios, muchos hermanos creerán por los milagros. Muchos dice la Biblia que no crean por la palabra, sino por los milagros. Hermanos, todo, todo caso, hermanos, que se suceda, todo problema, hermanos, que usted. Eh, como dijo un hermanito la vez pasada y que oramos aquí, solo abrió la puerta el carro y él sintió algo raro que entró hermano. Eso no es casualidad, no. Los espíritus del Satanás, hermano, andan buscando. Como hermano, ¡Oh, aleluya, como bendito Dios, eh, hacer hermanos meterse en el ser humano. Y ahí es cuando cuesta, bendito Dios, que el Señor, bendito Dios, si no está preparado en la iglesia para sacar su espíritu. Muchos hermanos se quitan la vida, creen que por. Porque tenían problemas mentales. No, hermanos, son espíritus del diablo que se han metido. Por eso nosotros la palabra de Dios los manda, hermanos, que, ten, que tenemos que estar orando y velando. Sí, Démosle gracias al Señor porque los tiene en este lugar. Seamos fieles cada día, si le somos fieles al Señor, si andamos siempre con ese temor a Él. El Señor Él, Él es justo y soberano para cuidarlo. Él cuida, dice, nuestra salida y nuestra entrada. Él cuida cuando nosotros encerramos los ojitos y los acostamos a dormir. Él cuida, bendito Dios, a nuestros hijos, porque hay veces que nuestros hijos no oran para acostarse. Usted y yo, eh, Padre, que estamos aquí, somos responsables de orar por esos pequeñitos. Usted y yo somos responsables de que la pobreza poderosa mano de Jesucristo esté sobre de ellos, gloria a Dios porque muchos niños hermanos que actúan hermanos bien raros son espíritus que se mueven espíritus hermano. yo le decía a mi hija le decía a mi esposa señor venía orando mucho por mi niña pequeña siempre que venía a la, a la iglesia hermano. ella hermano se ponía bien inquieta se tiraba al suelo y le decía, Señor, tú no vas a permitir eso. Tú me le vas a cambiar de esa forma. Y llegaba a la casa con un poquito de cosa, hermano, se tiraba al piso. La castigaba y quedaba como cocinada. Y así actúan los espíritus de Satanás. Pero en otra ocasión Dios me dijo, no, no, no la castigue. Me pudo sentir me dijo, tómala en tus manos. Y cuando ella está, lo mejor de, de, de estar así en esa reacción, cántale y ora, canta con ella, hace lo contrario, no la castigue, no tomes aleluya, con tu fuerza no la castigue de la manera, ora con ella, cántale cuando esté aleluya, bendito Dios dice la palabra de Dios, cuando el rey Saúl se le metía aquel demonio, gloria a Dios, venía David, aleluya con el arpa y cantaba y el demonio tenía que huir, gloria al Señor, Dios lo da, aleluya, Dios lo da hermano, gloria al Señor, la libertad la gloria de gloria a Dios, hoy me gozo, hermano, Aleluya. hoy me gozo, porque ya no he visto eso, y gracias al Señor Jesucristo, gracias al Señor Jesucristo, hay veces, hermano, que la castigaba dos veces, hermano, no es necesario, hay que doblar rodillas, hay que tomarla, hermano, como el amor de Jesucristo, y ahí póngale mano, y ore por ella, no se canse, si está desobediente un hijo, no la trate mal, hermano. Trátelo más bien dele más amor tómele en su brazo aleluya hay veces que nosotros queremos decir se va a ir a joder este va a ser castigo Jesucristo no hizo eso Jesucristo se le acercaba a todo aquel hermano que era despreciado que no le daban oportunidad él se le acercaba él le daba el amor Jesucristo hermano es el Dios que puede cambiar al hombre, Jesucristo puede cambiar al marihuanero, al drogadicto, aquel homosexual, aquel que dice yo ya no puedo cambiar, Sí, Jesucristo hermano puede cambiar al hombre, Jesucristo puede cambiar, gloria a Dios, a la humanidad, Jesucristo puede cambiar a la ciudad, Jesucristo puede cambiar siempre y cuando le anhelemos hermano de la presencia de Dios. Yo le digo, hermano, porque cuando veía, hermano, el Señor, cuando me recuerdo, hermano, esos recuerdos es para, hermano, caminar más, más, más, más mejor cada día. El Señor nos dio oportunidad. A temprana edad, hermano, yo ya andaba, hermano, en lugares que nadie se imagina. Lugares, hermanos, que andan en esos panteones a las 12 de la noche. Solo los brujos andan ahí. Solo los brujos. De ahí ninguna persona va a andar ahí hasta en el día hay gente que le da miedo irse a meter a un cementerio en el día ya no digamos la, no, a un muchacho de 13 años andando esa hora durmiendo allí encima de la bóveda pero Dios hermano es bueno, Dios cambia al hombre, Dios siempre está hermano atento, gloria a Dios hay que seguir hermano cuidando esta bendición que Dios lo ha dado, no se sienta cansado joven el Señor está por darle cada día más. Amén. Hay que orar, hermanos, porque esos espíritus se mueven. Se mueven, hermanos. Muchas personas han caído, hermanos, atados en esos espíritus. Y hay veces que, hermanos, es, es, cuesta para que vuelva, hermanos, volver a la normalidad. Solo la misericordia de Dios. Así que, hermanos, esta meditación, hermano, es para... Recordar que ese mismo Jesús que llegó con ese amor a la barca, se bajó de la barca y llegó a ese lugar. Él tiene también, hermano, ese, ese mismo propósito para aquel que está con la misma condición. Mucho podrá decir, pero es que yo no, yo no me ando golpeando. Es que yo no ando en la oscuridad, yo no ando en los, en los desiertos. Pero, hermano, ¿cómo estamos verdad? con el Señor Jesucristo? Aleluya. El Señor Jesucristo dice que Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que nadie perezca, que todos disfrutemos de esa paz y de gozo. Hay muchos que dicen, yo necesito ir al psicólogo, ir allá a aquel que, eh, que le ayuda en esos trastornos mental. No, hermanos, eso son espíritus. La palabra de Dios dice que el Hijo de Dios y el Hijo los libertades Seremos verdaderamente libres, gloria a Dios. Somos libres desde el momento, gloria al Señor, que reconocimos y aceptamos al Señor Jesucristo. Somos libres por la palabra de Dios. Y si no somos libres, hermano, es tiempo de venir diciendo al Señor, libértame, Señora, aleluya, yo he ofendido. Yo me siento, hermano, que no, no, no estoy quizás bien y necesito hacer de vuelta ese paso con el Señor Jesucristo. Para ser libre, reconocer. Bendito Dios. Porque hay veces que estamos en el problema y no reconocemos. No reconocemos. Bendito Dios. Y Dios, hermano, todavía sigue libertando. Dios, siempre, sí, siempre, siempre, hermano. Pero Dios que los ayude, hermano, los ayude para ser mejor cada día. Porque, hermanos, tremendo ver. Me llegó, hermano, llegué a un lugar aquí en Jasper. A una casa que tenía un niño, la, la, la mamá me dijo que cuando ese niño nació, nació normal. Como a los cinco años delante, le, le agarró una enfermedad y lo llevó al hospital, pero de ahí volvió peor. Ese niño, mire, se golpeaba con su puño de la mano la cabeza. Qué tremendo, hermano, qué, qué, qué tremendo, qué dolor, hermano, sentí cuando llegué a verlo. Y un niño de de 11 años, parecía como que tuviera 7 hermano, todo aquí sumido tanto golpe que se daba, seguido, dándose golpe Dice que los primeros años le dieron los doctores un casco para que se lo pusiera pero la mano se estaba haciendo daño tanto darse golpe en ese casco, casco duro entonces lo amarraban con, con las manitos la amarraban, era peor y hermano qué tremendo, sabe qué hizo la mamá, y lo dejaron en un lugar allá, donde tienen a los niños desamparados, y la, y, la, y la mamá, siempre en la libertad, como cualquier jovencita, en vez de buscar al Señor Jesucristo, sabe por qué hermano, sabe por qué llegan los demonios, porque damos oportunidad al diablo, antes hemos servido al Señor Jesucristo, y los apartamos, y dejamos al Señor Jesucristo como si nada, y viene la consecuencia, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Y esas son, hermanos, la causa del pecado. Dentro, hermano, gloria a Dios, y destruyó, bendito Dios. Pero lo, lo que hizo ella, hermano, era ir a tirar a ese niño por allá, que lo cuide otra gente. Y seguir, hermano. Eso es un tremendo. En vez de decir, Señor, Señora, que estoy con este hijo, yo voy a servirte. Pero no, hermano. Dios es bueno, hermano. Espíritus, hermanos, que <risa> llegan a los hogares. Amén. Hay que seguir orando, hermanos, por los que no son convertidos, por la familia. Sí, amén. Amén. Sigamos adelante, hermanos, cada día. Hermanos, sigamos adelante. Amén. Jesucristo, hermanos, los ama. Nosotros no los amamos, los que no buscamos al Señor Jesucristo. Sí, amén. Nosotros, hermanos, tomamos las cosas como si va a haber tiempo el tiempo hermanos no es de nosotros nosotros tenemos que afirmarlo bien Jesucristo dice que Él está a las puertas yo cuanto hermano no, no seguimos orando por nuestro hermano que se afirme bien que se pare, hermano, la brecha, porque necesitamos, hermano, cada día, unos con, unos con otros, hermanos. vencer yo, hermano, pienso, medito, digo yo, ¿y qué será lo que lo detiene el hermano? Para estar firme, hermano, Dios le da la fuerza para ir a hablar a los amigos, pero no solo eso, bendito Dios, tiene un joven que necesita enseñarle el buen camino. No vaya a ser mañana tarde y lo vaya a ver que, que se vaya a salir de su casa. Entonces le va a decir, Señor, ayúdame, lo guárdame. Pero es que nosotros como padres tenemos que enseñarle desde antes. Él está a tiempo de poder incluirlo en la adoración, en la búsqueda. Sí, Bendito Dios. Este jovencito, hermanos, yo sé que él tiene muchos pensamientos. Yo sé que él ha sufrido a pérdida de su madre. Pero él necesita a Jesucristo en su corazón. Así como todo hermano, gloria a Dios. Sigamos adelante hermano, sigamos adelante. No los queremos hermano. Sigamos luchando en este camino que Jesucristo los va a ayudar, que el Señor los guarde y están invitados el día de mañana si Dios no ha venido porque esa es la esperanza. Sí, amén. Volar. Este lugar no es de nosotros. Aquí esta tierra hermano, esto es, esto es vanidad dice la Biblia. Gloria a Dios. Nosotros hermanos anhelamos ese lugar y por eso hermano el esfuerzo. Dios le bendiga, y si el Señor no ha venido, mañana lo miramos, gloria a Dios en este lugar, gloria al Señor, que el Señor lo lleve con bien, y que sea hermano, que el Señor lo guarde, porque acuérdense, que el enemigo anda rondando, ese anda ahí, tú ojos oh, no lo ven, pero el Espíritu de Dios, sí lo puede sentir, venga orando, dígale al Señor, digámosle al Señor, gracias Señor, gracias a Jesús, por darle Señores Señor esa palabra, por hacerle al Señor recordar porque hay veces que se los olvida, Padre. Hay veces, Señor, que se los olvida, Dios mío. Que andan, Dios mío, esos espíritus de Satanás que tú los reprendas. Ayúdalo, Señor, a estar despiertos, Padre. Si estamos, Señor, descuidados, despiértalos en ese sentir. Dios mío, limpia los cada día. Dios mío, esa palabra donde el Señor ha hecho recordatorio, Dios mío, ¿de adónde tú, Señor, me sacaste? ¿De adónde me diste oportunidad? ¿De adónde, Dios mío? Gracias, Señor, porque tú eres bueno gracias Señor por una palabra Señor que quede si quiere, en los corazones Padre cuida los hogares la familia, cuida Dios mío los niños, cuida Dios mío los matrimonios cuida aquellos que no son convertidos cuida aquellos padres cuida Dios mío los hermanos, cuida cada familia, Señor amado ayúdalos porque estamos necesitados Dios mío que sea tu coraza, que sea tu santo espíritu Dios mío que nos aparte de todo el espíritu del diablo que lo reprenda, Señor y lo es Allá Dios mío de donde Señor vino Padre ayúdalos Señor Porque solamente tu misericordia Puede Señor guiarlo a toda justicia y verdad Señor que esta palabra quede Dios mío en nuestros corazones Y que podamos andar despiertos donde quiera que andemos Y que podamos andar Dios mío meditando Que Satanás el diablo Aleluya anda buscando Señor Quien se descuide Padre ayúdalo. Señor, despiértalo, si estamos dormidos, si estamos, Señor, descuidados, Señor, aleluya, te pido, Señor, gracias, porque tú eres bueno, Señor, gracias por cada hermano, por aquellos que no vinieron, Señor, cuídalo, Señor, por hermano Nelson, Dios mío, por hermana Marta, por cada uno de los hermanos, por aquellos amigos, gracias, Señor, por cada uno de los hermanitos, Señor, gracias, Jesús, amén y amén, gloria al Señor, gloria al Señor.